Bueno, eh, sin más demora vamos a continuar con…, vamos vamos en tiempo. Muchas gracias por la, por la presentación, eh, rectora, eh, director de la escuela. Eh, os recuerdo un poco cuál, cuál ha sido el enfoque. Eh, es cierto que le hemos dado mucha vuelta y ha sido imposible consensuarlo con, eh, con todos vosotros, pero queríamos…, que Bueno, en esta primera parte en la que podíamos contar con, eh, con Pilar, con la rectora, con nosotros, pudiéramos mostrar lo más eh, importante, al menos, de todo lo que ha surgido del proceso. Entonces, eso nos hacía inviable el poder hacer presentaciones de 10 minutos de cada una de las propuestas que nos hubiera llevado toda la mañana. Eh, vamos a estar 45 minutos mostrando eh, el proceso en su conjunto y los resultados que ha habido y algunas de las conclusiones que hemos extraído de vuestros comentarios a lo largo de los foros y demás y luego, pues, eh, pasaremos arriba al patio, donde tendréis oportunidad de conocer más en detalle las distintas, las distintas propuestas. Bueno, el proceso Facultad Cero, como sabéis, se ha extendido desde marzo entre marzo y mayo. Eh, lo que pretendía el, el proceso era repensar y rediseñar la, la universidad a través de la detección de áreas de mejora y la generación de, de propuestas, a través de metodologías donde fomentábamos la co creación y fomentábamos la conexión entre los distintos colectivos de la universidad y la ciudadanía en su conjunto, en un debate abierto y crítico. Eh, con ello, entre otras cosas, entre otros objetivos que se desprenden, lógicamente, de, de este planteamiento, eh, creíamos que había una cuestión fundamental. Estamos en los tiempos de la participación, de la participación ciudadana, eh, y eso, pues, también tiene que permear y tiene que llegar a las universidades, que son eh, instituciones eh, eh, democráticas y que, por supuesto, pues ya… Eh, realizan sus procesos eh, para elegir un órgano representativo. Pero al igual que está ocurriendo con otras instituciones, eh, se, se plantea la necesidad de que haya otros cauces para que de una manera más continua se pueda eh, participar en un enfoque más de gobierno, de gobierno abierto. En, en ese sentido, el proceso facultad cero, llamado proceso porque no consiste en un evento, sino que han sido varios momentos, ¿no? Y vosotros los conocéis perfectamente. Eh, lo que pretendía sobre todo ser es, es una experiencia, un, un artefacto de aprendizaje. O sea, nosotros, la verdad es que cuando lo planteamos y cuando se lo planteamos al equipo, se lo planteamos a, a Pilar y, y a Pedro, eh, no sabíamos cómo iba a salir. O sea, habíamos hecho ya otras cosas y, y habían funcionado, pero no sabíamos que hoy… La verdad es que yo creo que veíamos muy lejos que hoy pudiéramos estar aquí, con, con todos vosotros, ¿no? Porque en realidad muy eh, ha sido una experiencia completamente compartida. Eh, en ese sentido, pues me gustaría reiterar el agradecimiento. Yo sé que por parte del, eh, del equipo de Media Lab, en este caso fundamentalmente coordinado por Elena, eh, ha sido un esfuerzo ingente, y, y bueno, pues con Sandra, con Inma, con Javi, eh, con Nacho, con Mari, con tanta gente que ha estado participando, pues esto ha sido posible. ¿no? Me gustaría pues, reconocerlo eh, a todos ellos y a los que no, no, no he nombrado. Eh, va, para la presentación vamos a seguir este esquema. Este esquema lo conocéis, eh, representa los distintos momentos de ese proceso. Comenzamos el 21 de marzo y hoy, en, y hoy estamos ya por fin a, a 14 de mayo. Eh, fundamentalmente hay una cosa interesante en el proceso y es que los temas que se han tratado no han venido dados desde la universidad, sino que también lo ha, lo ha puesto encima de la mesa la comunidad universitaria o la ciudadanía. Eh, ahora veremos, pero aproximadamente hubo unos 30, 35 propuestas de laboratorio, propuestas eh, temáticas para trabajar. Entonces, eso fue, de alguna manera, el inicio de ese proceso, es decir, oye, vamos a tratar estas cuestiones, ¿qué os interesa? Esto es un esquema que yo creo que al final quizás no salió excesivamente complejo, pero bueno, eh, básicamente lo que nos explica es, ¿tienes una propuesta o idea que mejore la UGR? Si, si la tienes, Tenían la opción de, si se está llevando a cabo, presentarla en el encuentro inicial que tuvimos. Si no se estaba llevando a cabo, de proponer un laboratorio de trabajo para poderla eh, abordar como lo había hecho vosotros. O, si no, subirla a la plataforma la Bien Granada y, eh, y, bueno, pues ponerla, digamos, en circulación ¿no? pues para que pudiera llegar a, a, a otra gente. Y en el caso de que no tuvieras propuesta, pues simplemente podías entrar a La Vín Granada, votar ideas, conocerla o participar en esos laboratorios. Entonces, un poco había... Un, un marco, un, enf un, un enfoque, digamos, apropiado para cada persona en función de lo que quisiera. Eh, tuvimos 36 laboratorios propuestos, donde, eh, con más de 300 personas interesadas e inscritas en algún momento en ese, en, ese, en ese proceso. Estudiantado un 35%, PDI 32%, PAS 20%, otros 12%. Eh, en total, 25 laboratorios comenzaron el proceso. Los que no comenzaron el proceso fue porque la gente, pues, no se, pues, no se apuntaron, no había quórum para iniciar ese trabajo, de los cuales 17 laboratorios lo han terminado. Eh, de esos 17 laboratorios han surgido 18 propuestas. O sea, como veis, eh, bueno, es una cosa muy viva, ¿no?, y, y a lo largo de las distintas fases, pues, han ido ocurriendo distintas cosas y… O sea, todos venimos, presentamos nuestra idea, todos somos igual de válido. Esto no se acaba el 14 de mayo, evidentemente, sino que esto puede ser el inicio ¿no de un camino que puede tener eh, pues, ramificaciones. El proceso Facultad Cero es el inicio de, de muchas cosas y estamos convencidos de que con, con vuestro talento y con vuestras ganas de transformar podremos conseguirlo. No, no sé cómo va a salir, pero <ríe> esperamos no que ver, yo creo que tiene buena pinta en general. Misterio de las conexiones, ¿no?, que, que conseguimos que se escuche el sonido, pero no las voces. Eh, no os preocupéis porque el vídeo está en YouTube y lo podéis ver y, bueno, ya haremos otros vídeos más extensos con todas la, eh, las declaraciones, ¿no? Bueno, eh, estamos hablando de un recorrido a lo largo de dos meses eh, intensos de, de trabajo y que, además, no acaba aquí. Luego contaremos eh, cómo continúa ese proceso. Eh, vamos ahora a hacer una pequeña revisión del 21 de marzo, que fue el lanzamiento de, de ese proceso, donde lo que tuvimos fue la presentación de una serie de, de proyectos eh, innovadores eh, de, de abajo arriba que ya se hacen en la universidad. Aquí tenéis algunas alguna, eh, imágenes, fotografías. Lo que intentábamos fundamentalmente era buscar proyectos eh, que no eran necesariamente institucionales, de hecho, la mayoría no eran institucionales, eh, con el objeto de ver, digamos, la capacidad, el dinamismo que tiene eh, la universidad y sus colectivos de generar propuestas. ¿no? Eh, bueno, estos son el listado de proyectos que se, que se llevaron a cabo, ¿no? Intercambia, por ejemplo, que está muy vinculado a la escuela a la, a la escuela de, de arquitectura, tema vinculado a software libre, el Open Bacteria Project, que de hecho han ganado el premio eh, Impaciencia, una iniciativa eh, de divulgación. Eh, Star Wars, eh, por ejemplo, con Isaac, que tenemos ahí. Eh, tema de asamblea de identidades sexuales y de género. Eh, el proyecto de Desacuerdo y Polarización, que luego fue también un laboratorio con el equipo de, de Neftalí. Nonda la guerra, muy interesante, eh, sobre el tema de la guerra en, en Siria. Arte contemporáneo y educación. A la calle, con una iniciativa de sacar la, la, las clases a la calle. La jornada GIFI, un, un proceso muy interesante ¿no? que han encabezado hace unos años los estudiantes de doctorado. Eh, bueno, eh, tenéis ahí eh, Cooper Radio, por ejemplo, que es uno de los programas de radio que se llevan a cabo en Radio Lab. Radio Degenerada, este es otro de esos programas vinculados a tema de, de, de feminismo. En fin, ahí tenéis muchas iniciativas, por ejemplo, muy activo, Mirada al Mundo, desde el Instituto de la Paz y los Conflictos, Bioinformatics, Urban Gincana, etcétera. Bueno, aquí tenéis eh, una imagen, por ejemplo, de la radio que se hizo en directo a lo largo de esas sesiones. Eh, y eso fue, digamos, el, el arranque, el 21 de marzo. Nos puso un poco las pilas y nos permitió a la gente decirle, mira, vamos a, a hacer esos laboratorios, aquí tenéis ya el listado, apuntado si queréis eh, participar en ello. El día 13 de abril se llevó a cabo el lanzamiento de las distintas sesiones, que ha sido el centro ¿no, de trabajo de esos laboratorios de diseño de propuestas, eh, con, un, con una, eh, un acto que hicimos en, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Este fue ese momento en el que buena parte bueno, vosotros estuvisteis allí para conocer con quién iba a, ir a trabajar a lo largo de las semanas siguientes y conocer cuál era un poco la metodología con la que íbamos a, eh, a desarrollar los proyectos. Eh, bueno, aquí tuvimos la presentación. Estos fueron los laboratorios definitivos que salieron. De estos, hasta el momento actual, se han caído unos cinco, pero eh, son las temáticas que posteriormente... Eh, Elena nos irá comentando. El enfoque de trabajo fue eh, design thinking. ¿no? Yo creo que ya más o menos todos sois ya expertos en ¿no? design thinking, las distintas cosas que hay que hacer a lo largo de esos procesos. Eh, y este fue el formato de propuesta que teníais que completar. Este formato de propuesta se va a subir a la plataforma facultad facultadcero.org a lo largo de la semana que viene. Como sabéis, esta última semana hemos estado todos un poco... Eh, intensos de trabajo y no nos ha dado tiempo, pero a lo largo de la semana lo tendréis, eh, lo tendréis subido. Eh, la importancia de documentar. Ese día se puso de manifiesto una cosa esencial. Eh, nos interesan mucho las propuestas que hayan salido, pero lo fundamental es el proceso, es el aprendizaje que llevemos a cabo. Y para aprender tenemos que ser capaces de documentar y reflexionar mientras lo hacemos. Por eso, si vais a los foros eh, de los distintos grupos que han, participado, de, que han participado, de los distintos laboratorios, veréis que es interesantísimo las opiniones o la, bueno, los problemas o la, la documentación que se ha generado a partir de las distintas sesiones. Todo eso está, está público, lo habéis ido subiendo vosotros y, bueno, os mostraremos algunos ejemplos a lo largo de la, de la sesión. Ahí tenéis. Eh, esto era la, la identificación de los grupos, ¿no? Yo creo que también os acordaréis, ¿no? Que íbamos ahí llamando el laboratorio y tal, ¿no? Y la gente, pues bueno, se iba encontrando con sus compañeros de viaje a lo largo de, de esta semana. Bueno, paso aquí algunas fotografías para que intentemos que al menos en alguna hayáis salido cada uno de vosotros. Y, y bueno, esto fue ahí la entrada, las carpetas, ¿no? Donde hacíamos todo, todo el material que pasábamos. Aquí nuestra compañera Lidia también. Y, bueno, y nos pusimos a trabajar. La primera parte de esa sesión fue eh, ese enfoque, digamos, más transmisivo y luego, eh, una vez que ya dijimos que ¿cómo, cómo os planteábamos trabajar, pues tomando los guiones de las sesiones, aquí tenéis el de la primera sesión, eh, nos fuimos a las distintas aulas de, eh, bueno, pues de la facultad y también del centro de documentación y demás y se empezó a trabajar. Estas son algunas imágenes de esas sesiones de trabajo, ¿vale? Bueno, como veis, una manera, pues, un tanto pues, colaborativa, mucho más de mirarnos lo uno al otro, de conocernos. Era eh, prim ese primer día en el que teníamos que presentarnos, ¿no? Porque buena parte de los participantes no, no, no se conocían entre sí. El segundo día trabajamos con esta serie de actividades propuestas. Eh, hay que recordar que mmm, esto no era una cosa prescriptiva, lo que intentábamos era daros recursos para que utilizarais lo que os, pareci lo que, lo que os pareciera mejor ¿no? en cada momento. Y es cierto que cada grupo, cada laboratorio se ha organizado de manera distinta, eh, algo que también pues, enriquece mucho y que luego podremos discutir en las siguientes sesiones de esta mañana. Algunas imágenes de esos días, de ese día, de esa segunda sesión. Estos son algunos de los instrumentos de trabajo con los que se trabajó. Bueno, Llegamos a la tercera sesión. Eh, en la tercera sesión, ya lo que estábamos trabajando fundamentalmente era en la preparación del día de hoy, ¿no? En ultimar el documento que se iba a entregar y, y bueno, pues ahí tenéis algunas de esas, de esas imágenes. Y llegamos ya al, al momento en el que nos encontramos. Aquí tenéis algunas de esas capturas de pantalla de la documentación que se ha hecho en los foros del trabajo. Después veremos otras, ¿no? a lo largo de, los distintos, eh, de las distintas propuestas. Llegamos ya a lo que serían las propuestas de los laboratorios y, bueno, pues continúa mi compañera Elena. Hola, ¿sí me oye? ¿Hola, hola? Ten, se este. Bueno, pues yo voy a explicar un poquito la, las propuestas que han salido de los laboratorios. En primer lugar, y me reitero en lo que… En lo que ha dicho Esteban, nos queríamos felicitar por el trabajo que habéis hecho. Sabemos que ha sido muy intenso, que ha sido muy exigente también. Y, y bueno, pues estamos muy contentos de, de poder estar hoy presentando estas propuestas, escuchando y escuchándonos entre nosotros y entre nosotras. ¿no? Entonces, bueno, yo voy a dar unas breves pinceladas de esas 17 propuestas que, que han salido y muchas más que, que van a venir pero que no le ha dado tiempo a llegar. Y bueno, pues como digo, unas breves pinceladas para que luego en el Open Space nos podáis contar un poquito más de, de lo que estáis haciendo. Um... Hemos dividido las propuestas en temáticas y así las vamos a, a vincular a los, a los laboratorios. ¿vale? Entonces, eh, con respecto a temas de investigación, han salido tres propuestas. ¿vale? Eh, la primera, el Laboratorio 22, eh, sobre Humanidades Digitales, lo que ha propuesto un centro de innovación en Humanidades Digitales, que es básicamente un centro donde eh, humanistas digitales, investigadores e investigadoras y sus proyectos pueden entrar en contacto. Además, de promocionar las humanidades digitales en nuestra universidad y pedir proyectos eh, pues, a nivel nacional y europeo. ¿no? Eh, esta es alguna de la documentación de este laboratorio que facilitaba eh, la responsable de, de Humanidades Digitales de, de Media Lab, ¿no? Lidia Bocanegra. Otra de, de las propuestas sobre investigación es la propuesta por el Laboratorio 3, una universidad transdisciplinar, que nos propone eh, eh, el nombre de, de la propuesta: este GEMO Redes Asociativas Nacidas sobre Disciplina, que propone una serie de, de puntos, entre los que destaco especialmente la creación de una plataforma digital que, que conecte a investigadores e investigadoras con propuestas concretas para buscar esa transdisciplinaridad en los proyectos. Por último, el laboratorio de reevaluando en el proyecto de, de Numetri eh, se basa en la idea de crear forma alternativa y complementaria a la evaluación científica, ¿no? que no solo se centre en la, en la evaluación a través de las publicaciones, sino a través de otras actividades docentes, divulgativas y de impacto social. Para ello proponen, entre otras cosas, una unidad de laboratorios de trabajo que nos explicarán en el open un poquito qué es lo que, de qué se trata en concreto. Estas son algunas fotos del laboratorio. En cuanto a eh, propuestas ligadas a profesorado y estudiantado, pues en primer lugar el Laboratorio 1 de Representación Institucional y Participación Estudiantil eh, tiene la propuesta Prado 3, que lo que intenta es mejorar la plataforma eh, Prado añadiéndole otras funciones y que sirva como canal de, de comunicación para eh, dar recursos informativos a, al estudiantado sobre eh, formas de representación presentación institucional de la universidad, entre otras. Otra vinculada a, a profesorado y estudiantado es la propuesta eh, denominada... ...Programa de Incentivos para un profesorado local más internacional... ...que es un laboratorio que se ha autoorganizado en la Facultad de Economía... ...que lo que propone precisamente en el marco de, de la política lingüística de, de esta facultad... ...incentivar al profesorado a que eh, sea más multilingüe, ¿no? Eh, Vinculados también al aprendizaje, destacamos Innovatics. que es una, una propuesta del Laboratorio 1, Innovación en el Aprendizaje, que básicamente es una plataforma digital con varias funciones, entre las que destaco una base de datos sobre instrumentos o recursos de innovación en la docencia abierta y accesible para todo el mundo. Esto, de nuevo, un ejemplo de, de documentación que podéis ver está abierto en, en la plataforma La Granada vinculado a temas de… ...de feminismo y etiqueta lingüística... ...que hemos querido... Eh, ...vincularnos... ...el eh, eh, Laboratorio 12... una universidad con perspectivas feministas... Eh, ...propone... Eh, ...una habitación propia... ...proyecto hacia una universidad con valores feministas... ...que... ...bueno, básicamente es un espacio de... de confluencia... Eh, ...para proyectos eh, de tinte... ...feminista... Eh, ...donde confluyan estudiantado, PDI... ...PAS, pero también... Sociales y actrices sociales fuera de la universidad, eh, como pueden ser organizaciones del tercer sector o, o, o administraciones públicas. Eh, etiqueta lingüística. Eh, ...propone eh, lenguaje y democracia en la UGR, ¿no? Parte de este laboratorio, parte de la idea de que el lenguaje es fundamental a la hora de configurar eh, realidades... ...y por eso es importante ocuparse de qué política eh, en cuanto a etiqueta lingüística estamos usando en la UGR... Eh, ...y para ello pues dan una serie de recomendaciones en torno al lenguaje inclusivo y otras cuestiones que veremos ahora en el Open Space... Eh, sobre empleabilidad y multilingüismo, el eh, Laboratorio 15, una universidad multilingüe, propone... Eh, ...propone Multilingüismo en Acción, que es una propuesta donde conformada por una serie de puntos, entre ellos proponen pues un espacio físico de encuentro de actividades relacionadas con el multilingüismo y la multiculturalidad... ...además de crear un espacio virtual que termine con esa dispersión de actividades que, que tenemos en la UGR, que son muchas, pero que podemos bueno centralizar eh, para, para las búsquedas, ¿no? Eh, me falta empleabilidad activa. Ah, más para adelante. Ah, vale. Empleabilidad activa, bueno... Eh, eh, un laboratorio muy activo ¿no? que propone el plan general de, de, de empleabilidad activo con dos propuestas fundamentales ¿no? o con dos objetivos fundamentales. Por un lado, mejorar la empleabilidad de, de los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Granada y dar visibilidad a los recursos ya existentes en la UGR, que son muchos. ¿no? Y para ello proponen una comisión de empleabilidad activa que nos contarán también más en detalle en el Open Space. Eh, sobre gestión de la UGR tenemos dos eh, propuestas. La primera es Desatascando eh, la UGR, que bueno, eh, pretende instaurar una cultura de la eficiencia y la eficacia en los procesos para hacerlos más ágiles y permitir al personal de la universidad dedicar más tiempo a aquellas actividades que tengan mayor valor y retorno para nuestra institución. Más adelante pues, nos contarán un poco más en detalle cuáles son las acciones concretas. El laboratorio 17, UGR Visual, formada fundamentalmente por personal de administración y servicios, nos propone un sistema de infografía sencillo, escueto y directo, bajo el lema «primero lo veo y después lo leo». Estos es más ejemplos de… ...de documentación y llegamos a, a otras temáticas. ¿no? Eh, Habitar los centros se ha convertido en la propuesta hackear los centros, que es una propuesta metodológica para hacer eh, los, los espacios de la, o determinados espacios de la universidad más colectivos a través de la identificación de esos espacios y el, el, la puesta en funcionamiento de un proceso participativo que implique a los actores sociales que usan o, o que pueden usar esos espacios espacios para darle otra utilidad, no, Hackeando estos espacios. Eh, sí, nos han mandado un vídeo, vale, para que lo veamos. ¿No ¿Esto está grabado? si me por ahí, pero a mí me da vergüenza. contra este tema? A ver si a la quinta parte. Baby, baby, life's been out Bueno, pues nos entramos de Tertulia en la mesa, gente que podíamos mandar un formulario para poder venir a tocar y enseguida nos contestasteis que sí, pues encantados de la vida ¿eh? no, Estáis comentando ciertas propuestas culturales, en no soy de la universidad, eh, o bueno, el espacio de la universidad, pues pintaba súper bien. encima que podamos venir nosotros y conocer y conocer un espacio, me imagino que con nosotros a otra gente, pues un placer, súper bien, ojalá hubiese más. Pues nada, dar las gracias de parte de la puerta abierta a todo el equipo de tertulias en la mesa. La conocí el año pasado porque me encanta, no me diga Facebook, o sea, me flipa. y Había un grupo de gente hablando sobre temas filosóficos, y pues una amiga y yo decidimos unirnos. Y a partir de ahí, pues hemos venido a un que hace un año y me encanta. Y aprovechamos un espacio que podría servir simplemente para comer o para compartir un momento con gente de clase, pero también aprendes cosas nuevas. ¿no? Por ejemplo, en el debate filosófico de la semana pasada, hoy hemos conocido un grupo de música maravilloso. Entonces sí que creo que sirve para crecer para ¿no? y para aprender y disfrutar. <risa> Es, pues como os decía, una propuesta eh, coordinada por, además por la Asociación Intercambia de, de esta facultad. Eh, otras temáticas, Universidad para la Paz. Eh, Universidad para la Paz es un laboratorio que, no ha, que, que ha elaborado 10 propuestas. No me puedo detener en todas, pero eh, destaco algunas de ellas que tienen como objetivo pues, que la Universidad de Granada contribuya a la construcción de la paz. Entre estas propuestas, una oficina de asesoramiento para colectivos sociales desfavorecidos, eh, paseos por la paz, lecturas por la paz o un premio internacional Granada a la construcción de la paz. Eh, Granada Universidad de la Música eh, tiene la propuesta U de Universidad, U de Urbana, tam, TAMU UGR, Taller Abierto de Música Urbana, que, eh, que propone un espacio para la confluencia entre cultura urbana, universidad y sociedad eh, mi pequeña UGR es un laboratorio muy interesante porque inicialmente fue, fue propuesto por, eh, por una persona de la Universidad de Granada, pero se fue extendiendo y ha implicado al alumnado de, del grado de Educación Infantil. ¿no? Entonces, bueno, lo que era inicialmente una propuesta, o un, un laboratorio compuesto por pocas personas, eh, se han juntado 60 personas entre estudiantados del de grado de, de, de Educación Infantil como digo, eh, PDI Paz y también padres, madres, niños y niñas. ¿no? Y en, en el foro tenemos unas fotos muy bonitas donde, donde están todos juntos. Y bueno, proponen una batería de acciones entre bueno la que destaco por la creación de un aula de la infancia, igual que hay un aula de mayores. Eh, el Laboratorio de Innovación Artesanal y Diseño Contemporáneo propone dos acciones. Eh, en primer lugar, eh, la creación de una cátedra de innovación artesanal y diseño contemporáneo. Y en segundo lugar, un clúster andaluz de innovación artesanal y diseño contemporáneo que congregue tanto a administraciones como profesionales de la artesanía junto a profesorados y estudiantes de la Universidad de Granada. Bueno, al, ma al margen de, eh, de, de todo el trabajo que habéis hecho, ¿no? que es lo, lo, lo central de, de este proceso, eh, también se intentó facilitar la participación eh, de aquellas personas que no podían involucrarse, como habéis hecho vosotros, eh, y que han decidido pues, subir su idea… A, en este caso hemos utilizado la plataforma eh, La Bing Granada para hacerlo. Eh, las ideas seleccionadas, ¿no? Porque bueno, pues había detrás también un, un poco el incentivo de, de, de un pequeño premio, son las siguientes. Eh, también muy interesantes, ¿no? Eh, más pensamiento crítico en la universidad, saber leer, eh, saber pensar, eh, saber ser, ¿no? Donde lo que se, lo que se intenta es, justamente, por fomentar esta serie de competencias y, y ahondar en, en la visión crítica de la, eh, de la universidad. Eh, esta otra, Servicio de Documentación Departamental, que también va en la línea de otras propuestas que han salido antes, como la de Desatascando, la UGR… En el sentido de que, eh, al igual que existen unidades, por ejemplo, pues para medición de la ciencia o otros servicios, poder tener unidades que, que ayuden a, eh, a liberar ¿no? de, de tanta gestión a, a determinadas eh, personas, de manera que se puedan centrar en aquello que hacen especialmente bien, como podrían ser en investigación, clases o lo que fuera. Eh, también aquí eh, hay otra eh, idea en la que se, lo, lo que se pide, ¿no? lo que se, se solicita es que eh, no se obligue en determinados casos a utilizar eh, software que supone un desembolso por parte de los estudiantes al tratarse de software eh, eh, privativo. ¿no? Entonces está conectado también con el empleo de, de, de software libre o, o de, de otros marcos ¿no? para, para, para poder llevar a cabo este tipo de acciones. Eh, esta la he repetido yo. A lo mejor me he dejado alguna. Bueno, laboratorio, creación de un laboratorio de arte y ciencia. Es una propuesta de, de Pastornero, también muy activa en todo el proceso. Eh, y tenemos también otra vinculada a universidad, eh, un poco en la línea de, de los trabajos que se han hecho en el laboratorio. Música en la universidad, ¿no? utilizando la música como un recurso pues, para una mayor motivación, implicación de los, de, de los estudiantes, haciendo también los centros pues, más, más amables y más habitables. Y la tercera, que efectivamente no me la había dejado, es International Queer Hub, que lo que pretende es un espacio donde poder llevar a cabo actividades con charlas, cineclub y demás vinculado a las temáticas queer. Dicho esto, yo creo que no podíamos acabar sin preguntarnos qué hemos aprendido del proceso. ¿no? Hemos traído aquí cuatro cuatro o cinco extractos ¿no?, de declaraciones vuestras en los foros, eh, comentan en el laboratorio de música para la universidad. Trabajar en equipo es posible. Ha sido una experiencia fantástica y enriquecedora en la cual un grupo heterogéneo de personas provenientes de distintos ámbitos hemos trabajado con el objetivo de crear un proyecto común. Hemos aprendido nuevas metodologías de trabajo para la resolución de diferentes problemas y la concreción de ideas, como el enfoque design thinking, con sus distintas fases, empatizar, definir, idear. También la experiencia… Diferentes puntos de vista y conocimiento de los demás compañeros han sido una fuente constante de aprendizaje. Pensamos que iniciativas de este tipo son muy necesarias e interesantes para mejorar la universidad desde dentro. Además, hemos compartido muy buenos momentos y disfrutado este proceso de creación. Tenemos aquí otra que viene del laboratorio de una universidad con perspectiva feminista que indica. Por otra parte, hemos aprendido que, pese a la escasez de tiempo, somos capaces de establecer una red de colaboración y trabajo, unas veces de forma presencial y otras virtual para hacer avanzar nuestras propuestas, que la escasez de tiempo y el estrés que ocasiona determinadas formas de trabajo muy arraigadas en nuestra sociedad también podrían mitigarse desde una universidad más feminista, solidaria y abierta a los cuidados. Desde el Laboratorio Universidad para la Paz, nos llega también esta declaración, a detectar limitaciones, obstáculos, etcétera, existentes en la sociedad que permiten, facilitan que respecto de cuestiones de gran relevancia social las decisiones sean tomadas por unos pocos actores generalmente muy poderosos, a veces fuera de escrutinio social y, sin embargo, las consecuencias de las mismas puedan afectar gravemente al bien común y al conjunto de la ciudadanía. Se trata de imaginar modos viables y realistas de reducir dichas limitaciones y obstáculos y diseñar nuevos espacios institucionales que hagan ello posible y que fomenten que la ciudadanía en general tenga más capacidad para configurar su propio futuro a través del trabajo colaborativo y del apoyo mutuo y para contribuir a la construcción de la paz. Y eh, desde el Laboratorio Universidad Transdisciplinar, durante esta semana hemos trabajado aplicando lo que proponemos, trabajando con un equipo transdisciplinar aunando saberes de cada una de nuestras disciplinas, para desarrollar propuestas comunes enfocadas a favorecer la cooperación, la colaboración y la cocreación. Concluimos que es factible y muy fructífero dialogar entre profesionales de diversas disciplinas en busca de necesidades y objetivos comunes. Dicho eso, yo creo que los aprendizajes son muchos. Luego, eh, hay una parte de la mañana dedicada a que, entre todos… Eh, podamos hablar de ello. Yo creo que, que tenemos que sacar un rato para que, una vez hecho todo el esfuerzo que hemos hecho, podamos, sobre todo, documentar ese aprendizaje. Porque si, sobre todo, vamos a dejar algo para, para nosotros en futuros años, eh, en futuras iniciativas de este tipo, y para otra gente que se una, es que podamos mejorar el modo en que se ha hecho. Eh, en realidad, yo creo que ha sido una escuela de... De, de, de participación, eh, de participación democrática, de innovación y, y, bueno, la verdad que me parece que ha sido ejemplar ¿no? cómo, habéis, eh, cómo habéis trabajado, cómo hemos trabajado y, y creo que tenemos que estar muy orgullosos y muy orgullosas de, del, trabajo, del trabajo realizado. Eh, por nuestra parte, y sé que contaremos con vosotros para ello, intentaremos llevar esto, digamos, lo más lejos posible para que se conozca también en otros lugares. Y para que sepan que la Universidad de Granada se piensa eh, desde dentro, explorando nuevas formas y nuevos enfoques de intentar hacer las cosas. ¿no? Yo creo que en nuestra sociedad una cosa a la que no hemos dado cuenta es que eh, no hay camino eh, establecido, o los que estaban establecidos no hemos dado cuenta que no acaban de funcionar bien. Y lo único que nos queda es al menos intentar dibujar otras sendas. Puede que en ocasiones sean más peligrosas, o puede que nos no repalemos, que nos lesionemos. Pero si no lo hacemos no nos queda, no nos queda futuro. Entonces, eh, yo creo que al menos nosotros en este caso hemos empezado a andar y, y es una aportación creemos que valiosa para la, para la universidad y para la sociedad y, y un recurso para que en el futuro desde los centros, desde las diversas unidades para problemas concretos, desde cada cual en su colectivo cuando tenga que resolver algo, pues pueda si es necesario convocar a otra gente y, eh, y pensar de manera común. Eh, vamos a acabar indicando cómo continúa el proceso. Bueno, eh, como el tiempo un poco no, no ha premiado a lo largo de esta última semana, todavía la, la plataforma Facultad Cero no está como aparece ahí. Sigue estando la información que todos conocéis porque había entrado en estos últimos meses. ¿no? Eh, a lo largo de la semana, vuestras propuestas se subirán a este espacio, eh, y ahí también tenéis ya la invitación y os lo pedimos que eh, podáis escribir sobre este proceso, sobre lo que queráis, porque lo que, lo que se pretende desde facultad0.org es que la Universidad de Granada encabece un espacio eh, transversal, para, transversal para el pensamiento sobre educación superior, eh, algo que vaya más allá de la Universidad de Granada eh, y que permita justamente, bueno, pues liderar al menos el, el, ese espacio para que otras universidades y otros colectivos también piensen sobre qué debería ser esa, esa universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues está abierto, eh, os mandaremos información por si os animáis a escribir y, bueno, eso sería, digamos, uno de los primeros pasos, ¿no? Como decía, las propuestas se publicarán aquí con el fin de recibir comentarios. El objetivo es el siguiente. Eh, por supuesto, nada acaba hoy aquí verdad que hoy nos merecíamos un encuentro y nos merecíamos luego, cuando salgamos a las dos, pues que espero que hayáis arreglado la agenda para poder ir a tomar algo, ¿no? En fin, esto es importante, no lo pusimos en, en, el, en el programa, pero yo creo que estaba ya dado por supuesto, ¿no? Informalmente lo habremos dicho. Eh, nos merecíamos encontrarnos, vernos y charlar, ¿no? Y ver qué han hecho los otros también. Entonces, eh, a lo largo de un mes… Tanto los foros como esas propuestas van a estar abiertas. A ver, van a estar abiertas siempre para poder recibir comentarios. Pero transcurrido ese mes lo que haremos será recogerlas y pasarlas a las unidades o centros que tengan algo que ver con ellas. Entonces, eh, eso se hará a mediados de junio con el objeto de que desde esos centros, desde esas unidades, se estudien y nos indiquen si se pueden, eh, eh, si se llevan a cabo o si no se pueden llevar a cabo digamos qué problema hay o, o qué… O, bueno, en fin, seguir el diálogo, digamos, con esa otra parte institucional, ¿no? Que en muchos casos ha estado en los propios laboratorios, ¿no? Porque eh, muchos de vosotros también habéis tenido o tenéis responsabilidades eh, de gestión en ese sentido. Eh, esto era el compromiso que, eh, que tiene la Universidad, que tiene nuestro equipo y a la vuelta de verano, eh, desde Media Lab, os lanzaremos también cuáles son esa, digamos, esa respuesta, esa devolución ¿no? eh, que hemos tenido por parte de esas unidades eh, y, y centros. ¿no? Yo creo que eso incluso nos puede emplazar para que internamente podamos hacer algún otro pequeño encuentro en el que poco pues, incluso podamos hablar con esas eh, bueno, esa, eh, unidades, o, en fin, en algunos casos, y, y, y un poco continuar el trabajo. De todas maneras, lo importante es que eh, las iniciativas siguen sigue ahí vivas y para eso tenemos la parte digital que nos va a dar, ese soporte. ¿Qué más? Pues esto es un poco pensar ¿no? en, en, en futuro y en de qué manera el trabajo que habéis hecho pues puede tener a continuación. Eh, Se pueden aplicar las metodologías de universidad cero para, de facultad cero para abordar problemas concretos en la universidad. Eh, tanto institucionales como desde el punto de vista vuestro, en colectivos, en, en equipos de investigación. Algunos de los laboratorios, por ejemplo, el de etiqueta lingüística, es un proyecto de investigación que ha decidido eh, aplicar este enfoque. Compartir y dar a conocer el proceso en otras universidades y también un posible encuentro nacional e internacional donde podamos compartir este proceso junto con otros procesos de innovación y participación que se estén realizando en otras eh, universidades. Eh, dicho esto, bueno, nos ha parecido bonita la imagen ¿no? de este posi, ¿no? del grupo de justamente de, de la escuela, el de hackear los espacios comunes para apropiarse eh, eh, y, y proponer, ¿no? Esa idea de hackear, que ni mucho menos una idea con connotaciones negativas, sino justamente el buscar cuáles son los espacios eh, de lo posible, ¿no? dentro de lo que tenemos en nuestro entorno y un poco pues hacerlo, hacerlo nuestro. nuestros no yo creo que eso es muy necesario y es lo que nos da el pulso eh, a una sociedad bueno pues democrática participativa y, y, y, y sana ¿no? continuamos con el encuentro a continuación y además vamos esto, esto es un orgullo eh son las 10 y 13. esto no nos ha pasado nunca ¿eh? entonces voy a demorarme un minuto porque me da cosa acabar antes Ah, entonces déjame que comento logística. esto y pasamos a la logística. Ahora vamos a pasarnos. Bueno, eh, ahora vamos al Open Space para proyectos innovadores, que en el patio hay unas mesas donde van a estar los distintos grupos, a estar vosotros, y vamos a, eh, a dialogar. No, nos han situado en el patio que está junto a la biblioteca. Vamos a ver. <risa> Esperemos que no haya mucha gente o hablar bajito. ¿no? Eh, luego… Tenemos el descanso, el café, está aquí la cafetería, el que quiera tomar algo, como esto va a ser una cosa ya más distendida, más pues podéis acercaros, tomar algo, continuar la charla. Y luego, a la vuelta, lo que queremos hacer en ese mismo espacio, poder abordar algunas cuestiones y, es, entre todos, charlar sobre, sobre esas preguntas que tenemos ahí o sobre las que surjan. Eh, y, finalmente, volveremos aquí de nuevo para eh, eh, acabar con unas reflexiones. En concreto, vamos a tener a Fernando Trujillo, eh, que nos, nos va a hablar muy breve sobre eh, temas de, de innovación de, en universidad. Y también vamos a tener a Juan Freire. Juan Freire, que, que bueno, eh, muchos de vosotros lo conoceréis. Algún, en alguna ocasión estuvo ya aquí con nosotros cuando, está, cuando teníamos el tema de Green UGR y es un referente en innovación en nuestro país. Y, además, ahora está encabezando la transformación que el TED de Monterrey está realizando de lo que es eh, la universidad allí. Un proyecto muy interesante y ambicioso que nos van a contar también. Eh, dicho esto, eh, te dejo con la logística y nos vamos ya. Muy breve, la mayoría de las cosas ya la ha comentado Esteban, eh, como sabéis nos vamos al patio que está entrando la facultad a la izquierda va a haber dos laboratorios por mesa porque no, hemos podido, no nos han podido dar más y está ahí, eh, hay carteles con dónde va cada laboratorio así que mm, os podéis buscar y luego os invitamos a que una persona de cada laboratorio, preferentemente el facilitador o facilitadora por, por mm, denominar una persona, eh, pase por, por la entrada donde está mi compañera Sandra para coger tanto los pósteres que nos habéis mandado como una octavilla que hemos hecho eh, con un diseño muy bonito, ¿vale? muy chulo eh, de cada laboratorio para que la gente la pueda coger y seguir explorando vuestra idea de forma digital. Las URLs que aparecen no están eh, todavía disponibles pero estarán a lo largo de la semana. Y por último las personas que no habéis podido firmar y que os agradecemos que, que hayáis entrado, para, para que podamos ir también con el tema del horario, pues podéis firmar a lo largo de, de la mañana, en, en el momento que queráis, en, en la recepción con Sandra. Y nada. Y una última cosa. Eh, teníamos para, para Pilar, para nuestra rectora, un pequeño recuerdo. Entonces, se lo podemos dar. No hace falta... Bien. Al equipo de fotografía aprovechemos. Ah, una camiseta. No hace falta, no hay compromiso de ponérsela. No. Pero, pero. muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Eh, muchísimas gracias a todos y que tengáis buen día. Para el resto de días que tenemos que seguir trabajando. Gracias. Sí. Vale, hasta luego. Adiós, y Ahora, voy a... muy bien. Esta me la lleva. Sí.